¿Qué pasa, peña? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Cómo va noviembre? Nosotros, aun con este frío, no paramos. Y es que este mes está repleto de eventos canábicos de los que nos gustan. Para el programa de hoy tenemos mucho contenido y del bueno. Para empezar, volveremos con Americanabis, esta vez para conocer Cava de Goldleaf, Viajaremos al norte de la península para hablar de la Secret Cup, una de las copas marcadas en rojo en el calendario canábico de este año que se celebrará este mismo fin de semana. Volaremos hasta Canadouro, en Portugal, hablaremos de Wall of Seeds e incluso veremos cómo fue la Bio Menor Cannabis. Llegan a Wall of Seeds los nuevos paquetes de colección especial con muchos descuentos. El reconocido banco de semillas Wall of Seeds acaba de lanzar una promoción especial con diferentes packs de colección de muchas de sus variedades de más éxito, divididas en diferentes colecciones. Tanto en autoflorecientes como en índicas sativas o medicinales ya puedes conseguir tus paquetes de selección con las mejores semillas de su catálogo. Los brides de este espectacular banco de semillas han confeccionado estos packs con la intención de que puedas obtener una muestra de cuatro variedades diferentes de cada una de las colecciones de su web. Además, cada pack tiene un descuento, con el que podrás ahorrarte unos euros a la vez que obtienes semillas de colección por un precio menor. No dudes más y entra en su web y elige una de las colecciones que te ofrecen. Yo ya tengo mi pack del décimo aniversario pedido y estoy pensando en pillar también Legend, que tiene una selección de sus variedades más vendidas con un 50% de descuento. ¿A qué esperáis? Este mes hemos estado en la quinta Biomenor Cannabis, una de las copas más emblemáticas de las Islas Baleares. Por desgracia, este año cercenada en parte debido a una reciente intervención policial que sufrió hace algo más de un mes la Asociación Boca de Menorca. Este fin de semana hemos celebrado en Mahón eh, Biomenor Cannabis en su quinta edición que organiza el Club Boca, que es un club social en estos días perseguido. Y en cualquier caso, estas jornadas han venido un poco marcadas por la tristeza que nos provocó, la irrupción policial, en eh, las dependencias del club y cómo ha afectado a las personas. Entendemos que es un club que cumple una normativa y como tal eh, se encuentra en esa frontera que la legalidad española todavía no ha resuelto. Aprovechando las jornadas hemos planteado unos aspectos científicos el sábado por la mañana eh, con la participación de José Carlos Bouso. En España hay una situación paradójica y es que mientras que en otros países hay programas de cannabis medicinal en los que se permite que los enfermos tengan sus propias plantas o que también pueda haber fitofármacos basados en cannabinoides o, o, o que se venda cannabis en, en dispensarios con fines médicos, eh, en España no ocurre esto, pero sí que el gobierno ha concedido varias licencias a algunas empresas y centros de investigación para que cultiven eh, cannabis que no va a poder ser utilizado en España y que se va a exportar para que en otros países pueda utilizarse. Bueno, esto ya es una anomalía, una anomalía rara y luego la otra anomalía que tiene que ver con la situación que está ocurriendo aquí en Menorca con... Con, con esta asociación es que, bueno, si un gobierno autoriza un cultivo, no puede haber, considero que no puede haber, una persecución judicial por la vía penal para personas que hacen esto mismo, que no cumpliendo una normativa administrativa, no tiene por qué eh, este incumplimiento de normativa administrativa suponer una, una eh, carga penal, ¿no? y luego cómo esta situación de anomalía, como digo, a pesar de que los convenios internacionales reconocen que los únicos usos lícitos del cannabis son con fines médicos y científicos, pues hay una barrera a la hora de investigar y a la hora de implantar este programa de cannabis medicinal que está reconocido por la legislación internacional. Pues hemos tenido la suerte de venir por segundo año a la Bio Menor Cannabis, a poder dar una charla y compartir un poquito el trabajo que estamos haciendo, pero creo que este año tenía una especial relevancia por el hecho de la, intervención totalmente injusta y desmesurada que ha sufrido el club y, y los compañeros de boca y lo que tratamos de compartir con la gente de Mahón, ¿no? que hemos tenido la suerte de estar en la biblioteca de Maón, pues es un poco todo la, el itinerario del movimiento canábico hasta llegar donde hemos llegado, ah, que la gente sea consciente de que la situación actual... Es el resultado de muchas luchas compartidas pasadas y un poquito todo la, el hilo conductor de, de la reivindicación por los derechos al autocultivo, al asociacionismo y toda esta mirada genuina que tenemos en el Estado español sobre cómo regular el cannabis. ¿no? Por la noche hubo un poco de cuelga porque hubo eh, raperos, hubo actuaciones musicales, punkeras, eh, reggae, hasta yo me lo perdí porque no es lo que suelo. Mi plan es esperar a que todo pase. El manco no mueve, un dedo por nadie. Los traficantes, también atentas praires. ¿Cómo estamos por ahí? ¿No Muy bien, ¿por ahí? mi Feel me shit, try no shit, try shit. Every dollar, you roll, you enter into a bitch, do a bitch una La vida en verso, como un proceso No quiero todo, no quiero lo queso, No quiero otro no, ni nada de eso Queda los míos en el proceso no quiero el oro, quiero la plata Cada fiesta, hago de plata Ni y hielo, otro cubata Digo siempre, su su no soy consciente, no soy consciente. I'm gonna get Parezca lo que parezca, seguimos estando en nuestro camino, la asociación va a seguir funcionando, necesita más que nunca el apoyo de los socios, que sabéis que somos eh, un centenar largo y cada uno desde su eh, cuota de poder personal está eh, bien que apoye esta causa de la que hasta ahora hemos participado, lo que os digo, un centenar de socios de esta pequeña isla de Menorca. Es urgente uh, establecer una medida que, que impida que se sigan vulnerando los derechos de las personas consumidoras y de la gente que da un paso más allá y, y constituye clubes. ...y simplemente tratando de que hoy esto... ...hubiera una conexión entre lo que pasa... ...fuera de Menorca y dentro de Menorca... ...y que la gente fuera consciente de que no están solos". "...y por supuesto toda nuestra solidaridad... ¿no? Eh, con, ...con Boca y con esta asociación... Eh, ...que está dentro de las actividades... ...que el Tribunal Supremo ha reconocido... ...y que ya es hora de que se... ...regule de una vez... ...no solamente la actividad de las asociaciones... ...y de los clubes para evitar... ...que haya actividades económicas de blanqueo de dinero... ...como hacen otras eh, asociaciones... ...que no es el caso de la que... ...está ocurriendo aquí en Boca ¿no?... ...y que pues con un cambio de regulación... ...y que con un programa de cannabis medicinal... ...y con una regulación integral de una vez por todas... ...se deje de perseguir a los consumidores... ...sean lúdicos o terapéuticos... ...porque es un pisoteo continuo de derechos humanos básicos... ...como es el desarrollo a la libre personalidad... ...o el derecho a disfrutar del máximo bienestar... ...físico y psicológico posible... ...o simplemente el hecho de que no... ...tenga que ser nadie perseguido por... Eh, hacer una actividad que en el peor de los casos atenta hacia la persona que le hace eh, y, que, y, y no a terceros. Entonces, bueno, eh, mi reivindicación es que haya una regulación integral del cannabis ya de una vez. Eh, en España, como está ocurriendo en México, que será el siguiente país, como ha ocurrido en Canadá, como ha ocurrido en Uruguay, como hay tantos estados norteamericanos que tienen leyes específicas sobre cannabis y cómo está siendo ya pues, la dinámica a nivel internacional con relación al cannabis. Todo nuestro apoyo también a la boca de Menorca y a todas las asociaciones en estos tiempos difíciles. Y cuánta razón, Bouso. Tendréis el placer de escucharlo el próximo viernes 22 en Valencia, en el Parque Tecnológico. Y ya que nos quedamos sin cata en Menorca, ¿qué tal si probamos la cava? Hoy vamos a conocer una de las variedades CBD con el ratio de cannabidiol más alto de todo el catálogo de semillas de Americanabis. Hoy os presentamos en exclusiva cava de Goldie. Cava es una potente cepa de CBD procedente de un cruce entre Arlequín y Show Tsunami. Que le otorga una proporción de canabinoides con las que se llegan a alcanzar cuotas de hasta 31 CBD THC. Con un olor muy característico en sus aromas, Cava complace tanto al cuerpo como al paladar. En cultivo, Cava es una variedad a la que le gustan los espacios de exterior, donde logra desarrollarse en toda su plenitud, pero en el cultivo de interior tampoco da malos resultados. Sus plantas, vigorosas y muy ramificadas, tienden a producir un cogollo central prieto y resinoso. En cuanto a sus propiedades organolépticas, estamos ante una variedad muy dulce, con unos aromas tropicales muy marcados entre mango y tierra. Su efecto es el indicado para todos aquellos usuarios que la necesiten por temas medicinales, ya que apenas llega a un 0,5% de THC, aportando un relax y una claridad mental muy buenas. Si quieres probar esta u otras variedades del catálogo de American Abyss, corre y entra ya en su web. No os arrepentiréis. Y atentos, este fin de semana tendrá lugar en Vizcaya, la Secret Cup, una de las copas más reconocidas en el norte de la península en la que se han podido degustar las mejores muestras de temporada de muchos cultivetas, venidos desde todas partes. Durante estas semanas nuestros colegas de la Secret Cup han ido promocionando la copa, haciendo una gira por varios de los clubes, más importantes de la zona, repartiendo buen rollo y los mejores humos. Así que, si eres uno de los afortunados que ha podido conseguir invitación para este gran evento, prepárate, porque este fin de semana se viene una copa de las buenas. Recuerda, Secret Cup, no podéis faltar. Y hablando de ferias, esta semana tenemos dos y en ambas nos podréis encontrar. Una en Portugal y otra en Medellín, Colombia. La primera de ellas, Canadouro, la feria de referencia del sector del cannabis en el país luso. Una feria muy completa y en nuestro país vecino. Si vives cerca o simplemente te quieres acercar por la bonita ciudad de Porto, pásate por allí y conoce todas las novedades del cannabis. La segunda de ellas, Expo Medewid en Medellín, Colombia. Expo Medewid es la feria de cannabis más grande de Colombia que, este año, celebra su cuarta edición un espacio para la comunicación e intercambio de conocimientos entre todos los actores canábicos interesados en esta naciente industria. Como no podía ser de otro modo, Marihuana Televisión estará allí para contároslo. Y lo mismo que con Canadouro, esperamos que todos nuestros compas colombianos acudan a la que va a ser una de las mejores ediciones de esta feria. Sorprendidos del acogimiento por la gente. de es del interés que tenían por, por obtener nuestras semillas, la verdad que muy grato, casi estamos fuera de stock, no tenemos casi variedades ya y es, es la mitad del segundo día. Como no podía ser de otro modo, Marihuana Televisión estará allí para contároslo y lo mismo que con Canadouro. Esperamos que todos nuestros compas colombianos acudan a la que va a ser una de las mejores ediciones de esta feria. En breve tendréis más contenidos sobre todo lo ocurrido en las últimas semanas en los eventos de Colombia. Nosotros terminamos con esto. Recordad que la semana que viene publicaremos el Marihuana News 90 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós!